Muy buenas, venga, a ver si se oye, probando, <coughs> probando, entonces se oye, pues venga, buenas tardes, son las seis de la tarde más o menos, no tengo demasiado tiempo, eh, ya he hecho un, un vídeo como este, lo que pasa es que ha salido enorme, porque he intentado meter como dos o tres conceptos, dos o tres, digamos, explicaciones un poquito que son importantes, ¿no? <coughs> sobre el tema de cómo prepararse un plan de entreno y cómo, eh, cómo organizarse, a qué velocidades debo correr, no todo eso. Y claro, lo quería hacer en uno solo, imposible. Sale enorme, muy denso, la gente se va a perder totalmente. Entonces, bueno, Michi, sube. Vamos a hacerlo un poquito más específico, solo de un tema. ¿eh? Y quizá en dos sea capaz de hacer el vídeo, o sea, dos vídeos. vale Y si no, pues serán tres. Es lo que hay, ¿vale? Así que esta es primera parte. Venga, vaya por delante. Venga, tenemos preparado aquí. Este es, eh, bueno, este es el que yo uso para preparar los entrenos. Es una modificación un poco común, un poco más sencilla para quitar cosas que, que no haya tanto estorbo. Y bueno, eh, bueno, aquí tenemos la fecha. Sería 11, 12, 13. en Esto sería de mayo. y Ya la, la tenemos puesta. La edad del corredor, la edad del entreno del corredor. Fulanito, si el nombre del corredor. Nivel que tendría, esto he estado, esto hay que cambiarlo. Lo dejo antes de, de, de la otra prueba que he hecho. Y bueno, aquí tenemos la distancia semanal que correría la persona y el desnivel semanal que haría la persona. El porcentaje de inclinación medio de los entrenos que haría esa persona y las horas a la semana que dedicaría esta persona a entrenar. 4 horas 10. Esto es el coeficiente que sería con este sería equivalente. Pulsaciones de la persona, si tuviera 44 años y estuviera, digamos, equilibrada con 44 años, mucha gente está más rápida que una persona de 44 años, o tiene 50 y va más rápido que una persona de 50, o tiene 30 y va más lento, a lo mejor que una de 30, o va más rápido, pero bueno, entonces, bueno pulsaciones el, 81, el 80%, que sería una referencia de un, como un ritmo crucero, ¿eh? que aguantaría bastante rato la persona corriendo, 141 pulsaciones, 158 pulsaciones, sería el 90% del rango de la persona, ¿vale? Y hasta sería una persona estándar de 44 años, pero esto, lógicamente, cada corredor, pues, pues tendrá, a lo mejor, 30. Bueno, bueno, tendrá 30 años. Entonces, pues, sus pulsaciones serán 152 al 80, 171 su, su 90%, digamos, su parte aprovechable, un poco más. Se puede subir un poco más, pero poco más. Eh, bueno, pues, dicho eso, eh, bueno, lo dejamos así, por ejemplo, una persona que tenga 30 años, y ya está vamos a por un ejemplo una persona que quiera hacer 30 kilómetros a la semana y cogemos unas yo suelo explicar una semana típica típica típica es puede haber miles de variaciones pero yo no puedo coger aquí por todos los tipos de semana con todas las variantes sería una locura al final que cada uno investigue un poco eh, pues mire más en internet eh, no sé que cada uno se busque un poco la vida para acabar de hacerse su sus planes un poquito más evolucionados ¿no? aquí yo se lo doy como un ejemplo de cómo empezar cómo empezar a calcularse vale bueno pues vamos a allá si por ejemplo una persona decide por la razón que sea que esa semana va a entrenar 30 kilómetros vale bueno el desnivel va a depender de la inclinación que pongamos en cada sesión pues imaginemos que, que de 30 kilómetros tú vas a distribuir eh, esos 30 en cuatro sesiones tenemos la sesión del martes la del miércoles la del viernes y la del domingo, ¿eh? Por eso están los otros en negro, sería pues otra actividad o un descanso. ¿Eh? Esto sería otra actividad, un entreno cruzado, en fin, cada uno a su manera. Eh, o descanso total, ¿eh? Simplemente. ya hasta tirada larga, pues fijaros que si por ejemplo hacemos cuatro sesiones a la semana, tirada larga sale en nah, 11,7. Bueno, esto depende del porcentaje que le metamos a cada sesión, ¿no? Pero bueno, una cosa razonable está entre el 15 y el 17 para la primera sesión, de lo que es de la carga semanal. Si, por ejemplo, la persona hiciera 50 a la semana, para que veáis, ya cambia, ¿veis? El 15% son y medio Si la persona, por ejemplo, hace 100, 100 a la semana, pues el primer entreno es de 15, ¿lo veis, no? Entonces, eso es totalmente proporcional, siempre, siempre lo tenéis que, que compensar o calcular respecto a los kilómetros semanales que vayáis a hacer y luego saldrá el desnivel semanal, depende de las inclinaciones que trabajéis en cada sesión, pues saldrá, pues ve, aquí salen 2.000, pero pues depende de cómo, pues saldrán más, saldrán menos, ¿vale? Eso cada uno se lo organice a su manera. Yo voy a dar como la manera y las ideas, ¿vale? Y que cada uno se lo haga a su manera. Eh, vale. Pues venga, vamos a poner una persona que haga 30 kilómetros a la semana, que tenga un nivel de corredor de 7, ¿vale? Bueno, no, esto no lo vamos a tocar ahora, esto no lo vamos a tocar para el segundo vídeo no lo hagamos, si no entramos en donde <ríe> en arenas movedizas, ya es eh, complicarlo mucho en este, bueno pues simplemente lo que tenéis que tener en cuenta es yo voy a hacer tal carrera o no voy a hacer tal carrera y simplemente quiero ir evolucionando, quiero ir mejorando y quiero, la, la idea que tengo es que voy a entrenar pues 25 a la semana, 30 a la semana, 35, 40, poco a poco ¿no? entonces siempre tenéis que hacer el, el, siempre tenéis que ir evolucionando poco a poco, o sea, haciendo la progresión no podéis meteros si nunca hacéis, imagina que imaginemos que nunca habéis hecho 20 a la semana, 20 kilómetros a la semana, no podéis meteros en 30. Eso que la gente lo tenga claro. Pues metéis de uno en uno, dos en dos, hace 20, la semana siguiente 21, 22, la semana siguiente 23, la semana siguiente 24, 25, mejor, algo así. ¿eh? Pues todavía se puede enlentecer más, pero digamos, como mucho sería eso de rápido. vale y, y ya está. Entonces, simplemente tenéis que organizaros. Tres sesiones, cuatro sesiones, yo creo que a partir de 30 cuatro sesiones va mejor. Un poquito... Estás un, más trabajado ¿eh? que si solo haces tres, tienes aquí como unos saltos. ¿no? Si tú quitas esta sesión de aquí, esta la quitamos, imagínate pues, cómo distribuye. ¿no? Una aquí, miércoles y jueves no entreno, viernes entreno, domingo entreno y otra vez aquí dos días sin entrenar. Queda un poco corto. Entonces, yo a mi parecer siempre cuatro eh, cumple más la norma de no estar más de un día sin entrenar. ¿Lo ves? Tú haces el día larga el domingo, larga cada uno su nivel. Eh, pues el lunes descansas, ¿eh? se podría hacer, bueno, se podría hacer un invento que es esta, esta aquí la camuflamos por aquí, ¿eh? la, la, la camuflamos, la hacemos desaparecer, ¿vale? Te ponemos a cero, ¿vale? Esto, bueno, esto daría ahora igual el cálculo. Eh, bueno, entonces tú tendrías, entregarías tirada larga el domingo, lunes y martes no entrenarías, volverías a entrenar el miércoles. Jueves descanso, viernes entrenas, sábado descanso y así. Eso serían tres sesiones, ¿vale? Y está más o menos compensado para que después de la tirada larga siempre te queden dos días, porque lo más lógico es que te queden dos días después de la tirada larga, que no ni antes ni, ni por aquí entre medias. Lo lógico es que si tú la tirada larga vas a meterle más caña, pues que descanses. De esos dos que tienes que buscar en algún lado de meterlos, pues los metas después, ¿no? Dos días de, de descanso. Pero bueno, yo considero que uno es suficiente si estás equilibrado. Pero bueno... Eh, pues ya está, ¿cómo te lo distribuyes? Pues bueno, fijaros que aquí pone 55%, ¿ves? Esto es demasiado. Una tirada larga de 55% de kilómetros de los totales que tú vas a hacer a la semana, de los 30, un 55% te lo metes en la tirada larga, es demasiado para este nivel de una persona que maneja 30 kilómetros. ¿eh? O sea, de y medio no es que sea mucho, sino que es mucho para una persona que como mucho entrena 30 a la semana. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? Que quede claro. Entonces, pues aquí habría que subirla. ¿eh? Pues esta, en vez de hacer 6, pues yo que sé, esta vamos a ponerle, me lo estoy inventando, por ejemplo, 25, ¿vale? Y esta le vamos a poner, por ejemplo, 30 queda poco, pero vamos a ponerle 33, algo así. 33, eh, Bueno, 32, vamos a poner 32, algo así. Bueno, os queda una sesión de 7, otra de 9 y pico y otra de 13, más o menos, si os fijáis, ¿eh? Bueno, cada uno ha de ver eh, cuánto es capaz de entrenar por sesión y un poquito pues su nivel no o dónde puede entrenar tanto rato por ejemplo estas sesiones depende del nivel de la persona pues le va a ocupar una hora esta le va a ocupar una hora y veinte y esta tirada larga le va a ocupar unas dos horas ¿eh? dependiendo del nivel de la persona nivel de lo rápido que sea pues le ocupará más o menos pero así os podéis hacer una idea si tú por ejemplo pones cuatro sesiones tú aquí añades otra ¿eh? si tú por ejemplo eh, esta aquí, la metemos, la hacemos aparecer, ¿eh? la hacemos aparecer, ¿vale? Pues la asignamos aquí, en vez de, ves, un 25% del porcentaje, o un de la carga de todos los kilómetros semanales, en vez de meterlo el miércoles, un 32% el viernes y el resto, a acabarlo ya el domingo, pues bueno, con cuatro sesiones, ves, pues le metes, eh, ya digo, un 16 por ejemplo, 16%, aquí le metes un 22%, por ejemplo, eh, un 20, eh, como quieras, y aquí le metes un 24, por ejemplo, algo así, eh, entonces bueno, te queda un poco más, fijaros que en un momento ha quedado súper, mucho mejor equilibrada, pero muchísimo mejor, mira, sesión de unos 5, para empezar la semana, como hemos trabajado, domingo, pues lunes descanso, empezamos suavecito, 5 kilómetros, flojitos, le ponemos un rango flojito, de lento, Luego el miércoles ya entramos un poco más en faena, le podemos poner un poco más de desnivel, pues bueno, un poquito de desnivel, que nos salgan 100 positivos, ¿eh? por ejemplo, aquí 99, esto son es positivo positivos, que salga un poquito más. Luego los ritmos ya hablaremos, pero eso ya lo vamos a dejar, bueno, en este lo tocaremos un poco. Y luego veis, por ejemplo, el viernes, pues bueno, pues haces una sesión suelta, ves, descanso, descanso, te das una sesión con un poquito más de desnivel, que dice bueno, el viernes como ya he acabado la semana de trabajo y tal, pues mira, la cojo un poco con más ganas, pues le ponen ¿ves? más inclinación, 5,3%, ya salen cerca de 200 positivos, para 7 kilómetros, ¿ves? el ritmo va a salir más lento, siempre tendréis que hacerlo más lento, pero bueno, ¿eh? entonces, ¿qué ventaja? Pues que igual que antes teníamos una sesión que era de una hora 20, no entre semana, pues aquí fijaros, el, el martes con 40 minutos la tienes hecha, el miércoles con 53 minutos, esta una hora, y la tirada larga, ¿eh? en vez de 12,9, pues la podemos hacer un pelín más chiquitita, dos horas, una hora cuarenta, ¿no? Bueno, eh, eso al final va a gusto. Si tú quieres que esta sea más gorda, eh, pues te comes, te comes menos kilómetros aquí y dices, bueno, pues de siete y pico vamos a hacer seis el viernes y ya te sale un poquito más grande, de doce. Eh, positivos, pues luego hay que ver la inclinación de la zona donde tú vas a trabajar, donde vas a entrenar, y depende de la inclinación, pues te podrán caber los 400 positivos en los 12 kilómetros o te quedarás que te faltará del nivel, a lo mejor, dirá, hostia, no, es que no me sale, me salen 250, bueno, pues eso ya tenéis que perfeccionarlo, si, lo que sea, a lo mejor te sale 300 positivos, bueno, o 4, vamos a poner un 4, ¿eh? Eh, 240 positivos en 12 kilómetros, bueno, depende de la zona que tengas, bueno, pues si tú a lo mejor quieres sacar positivos al cabo de la semana, quieres buscar, yo que sé, 800 positivos, pues está claro que ves que total salen 515, salen pocos, hay que buscarse la vida para aumentar los positivos aquí, entonces a lo mejor en vez de hacer el circuito trail solo este y la tirada larga digamos con algo de inclinación, pues tienes que crearte por aquí una sesión que tenga más inclinación, ¿no? entonces a lo mejor este ¿eh? pues lo vamos a meter aquí también, otra sesión de trail y le vamos a meter un 5, ¿eh? un 5,5 por ejemplo, ¿Eh? y aquí bueno, retocarlo 5,5 de inclinación, ¿ves? Pues bueno, vamos a hacer 6 y pico, 182 positivo, ¿ves? Las dos sesiones, por ejemplo, igual. Bueno, podemos variar, pues que esta sea más rápida, ¿ves? 80, porque como esta está detrás de esta, podemos poner un 78, un 79, por ciento de aprete, ¿eh? De rango cardíaco, bueno, ¿ves? A 150 pulsaciones, ¿eh? y a lo mejor esta dice, va, aquí, le vamos a poner dos pulsaciones más de aprete, vamos a ir un poquillo más apretadillos, ¿eh? Que es un 80%, no va a salir nada, un minutillo... Más rápida en nada, ¿eh? claro que varía nada, nada, es que varía, no llega a un minuto, 40 segundos, por ahí, 30, 35 segundos de diferencia. Solo el variar eso, el, el variar, claro, es que es muy poco, de un 79, 80, nada, de 8.15 a 8, 8.10, ¿eh? la hemos puesto 10 segundos más rápida esta, simplemente la del viernes. ¿no? Bueno, podemos jugar con esto y ya está, lo importante, digamos, es que tú tengas claro, pues cómo te diría, tengo que hacer tantos kilómetros porque me preparo para tal carrera y la idea de esta semana es tanto, la que viene pues la aumentaré o la bajaré, como consideréis, pero eh, que simplemente tengáis en la cabeza un poco la idea esa, ¿no? la tirada larga de ser aproximadamente como mucho un 40%, yo sí que ahí no lo pasaría de un 40% de, del total semanal de kilómetros, se puede pasar un 2%, ¿eh? me refiero, puede ser un 42%, sí, pero que no metáis un 60% de tirada larga porque entonces entre semana no trabajáis nada y luego en la tirada larga os reventáis y, y realmente no vais calentados, digamos, no vais entrenados durante la semana para que, que no pillen las piernas flojas, ¿no? Que no, las pier no te pillen las piernas súper frías, ¿no? El día de la tirada larga y te puedas lesionar. Entonces, más de un 40% del total de kilómetros semanales, ¿eh? de, de 30, si por ejemplo vamos a hacer 30, un 40% son 12, ¿vale? De, de kilómetros a la semana. Bueno, pues considerar eso. Entre un 40, un 35, 33, hasta ahí más o menos. Menos de un 30 quizá no, porque sale una tirada ya que se parece mucho a los días normales. Pero entre un 33 y un 40% está bien de, de asignado ¿eh? para la tirada larga. vea por un ejemplo. Si tú, por ejemplo, vas a hacer 50 semanales, ¿vale? 50, corresponde una tirada larga de 20, ¿vale? Para hacer un 40%. ¿Vale? Bueno, imaginemos que tú, yo qué sé, eh, quieres que no salga 20, que salga un poquito más pequeña, quiero hacer kilómetros semanales, 50 y tal, pero un poquito más pequeña, bueno, pues gastas más de aquí, ¿dónde puedo gastar aquí un poquito más de kilómetro? Aquí, en el viernes, el miércoles, el martes, ¿dónde veo que...? Eh, entonces yo tiendo a ponerlos aquí, cuando estas tienes que sacar algún kilómetro, aquí se le puede agrandar un poquito más, pues meter un 25, entonces haríamos eso, un martes para calentar de 8, un miércoles de 11, un viernes de 12 y medio ¿eh? y una tirada tira larga de 18 y medio, que es un 37% de toda la carga de kilómetros semanal. ¿vale? Luego tenéis que ver eso. ¿Cuántos positivos tengo que entrar yo para la carrera? Pues la carrera, yo qué sé, tiene 3.000 positivos la carrera. Pues entonces con 1.000 a la semana van muy corto. Necesitan más. Entonces hay que sacar positivos por algún lado. Eh, este entreno de 50 kilómetros pues da esto, no da eso. Eh, habría que poner la tirada larga, vamos a meterle un 6 y medio... Para aquí que saquemos ¿eh? en vez de 400, no 390, pues 600 positivos, ¿eh? ya, ya sumamos 200 más, nos quedamos cortos. Bueno, pues a lo mejor tienes que plantearte que estas las vamos a hacer un poco más fuertes, son 70 positivos más, vamos a ponerlas con un poco más de inclinación, la sesión del miércoles y del viernes, ¿eh? que sean ya montaña a montaña, ¿eh? y luego. Pues si nos faltan positivos, mira, llevamos 50 a 1.300 y para la carrera que tengo, es que te de mucho desnivel, por lo que sea tal. Pues tienes dos, dos, dos cosas que puedes hacer. Llega un momento que ya no puedes subir las inclinaciones porque el circuito que tú tienes para entrenar no te lo da. Entonces, una de dos. O aquí metes series de cuestas y ya le metes un 7, un 8, ¿vale? Series de cuestas ya uh, un poco a saco, ¿no? Para poder subir la, la cantidad de, de desnivel positivo que haces a la semana. Pues a lo mejor diría, bueno, pues aquí meto eh, serie de cuestas, mete serie de cuestas, ¿vale? Y aquí la inclinación, en vez de comerte en 11 kilómetros, 330, pues a lo mejor de kilómetros, a lo mejor te vas a comer un poco menos, bueno, lo dejamos así, por ejemplo. Eh, a lo mejor te vas a comer alguno menos, pero bueno, si cuentas calentar y enfriar, que esa parte, pues bueno, a lo mejor sí que te salen 11, a lo mejor de serie de cuestas realmente te han salido 8 o 7. ¿Eh? pero luego el total entre que calientas para luego empezar las cuestas y luego enfrías un poco en llano, ¿eh? pues hasta llegar a casa, a lo mejor desde la zona que la tengas un poco separada de casa, donde entrenes, las cuestas, pues bueno, ya te salen 11 y luego aquí pues a lo mejor le puedes ya meter un 8, ¿no? Eh, un 8% al final que son, pues en esa sesión te va a salir 440 porque has hecho serie de cuestas que tiene mucho más eh, más coeficiente, está más inclinado al final todo y estás todo el rato cuesta para arriba, cuesta para abajo, ¿no? Entonces, bueno, ves, pues ya sumas 1.400, 50 mil 1.400. Bueno, si te falta un poco, bueno, pues aquí ya ya solo podemos aumentar los kilómetros y automáticamente nos subirá el desnivel. Claro, si tú con 50 semanas le sacas 1.400 y te quedas corto o corta, dices, hostia, es que yo tengo que entrar 2.500 a la semana porque es que la carrera tiene 3.500. Es que, con ¿qué menos? Si tiene 3.500, ¿qué menos que entrenar cerca de 3.000? Por lo menos, mínimo 3.000 a la semana. Porque luego va a tener 3.500 de golpe en un día. Entonces, ¿qué menos que repartidos 3.000, por ejemplo? Pues la única manera es aumentar la cantidad de kilómetros, porque aquí ya no hay margen. Tú aquí, aunque esta, aunque este día lo conviertas en un circuito trail, ¿eh? aunque este lo conviertas en un circuito trail y le metas un 6, es que no te da. Tú le metes un 6%, le metes 240 positivos para 8 kilómetros, ya, pero no da. ¿eh? 1.600, y tú quieres sacar 3.000. A la semana, pues la única manera es que le metan más. Va a tener que meter a lo mejor 80, pues va a tener que meter 80 semanales y bueno, ¿eh? 2650. Seguirás trabajando las mismas inclinaciones en cada sesión, la misma proporción de inclinación en comparación, pero la tirada larga ya serán 30, con 1000 positivos prácticamente. ¿eh? Aquí, 30 casi 1000. ¿eh? Estas serán 20 con 600. O sea, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que si ya metes 80. Eh, para 80 kilómetros ya va bien meter otra sesión aquí, entonces ¿qué hacemos? pues creamos otra, creamos otra aquí, copiar formato, creamos así y ahora eh, aquí hay que ponerle pues qué vamos a entrenar, no? pues esta la vamos a bajar un poco y vamos a, por ejemplo, esta la vamos a hacer a un 20, esta la vamos a hacer un 22, un 20, un 21, 22, vamos a probar con 22, ¿Eh? y aquí en medio vamos a poner una sesión recuperadora, pero que gaste al final un poquito de, de, también de kilómetros y de todo vamos a meter una sesión a 12 vamos a quedar un poco, esta vamos a aflojar un poco a 14, vamos a la mira vamos a poner esto que funciona bastante bien, que ponen las dos iguales y te complica menos la vida entonces tú por ejemplo tendrías una sesión de 12%, que, 12 de la carga semanal que son 9,6 el martes otra sesión, esta la vamos a aflojar los ritmos Vamos a poner las recuperadoras, en 17, y esta la vamos por ejemplo al 80 y esta al 80, ¿vale? Ya las tenemos. 6,6, 6, le vamos a meter del nivel aquí a 6, ¿vale? Y entonces ya tenemos. Esto ya tiene otra pinta. Ya hacemos 80 semanales, 2628, eso no ha variado porque eh, no le hemos aumentado la. No está muy igual, ¿no? En 2600 me parece, eso no ha aumentado. Pero bueno, eh, ya podemos hacer los 80 semanales. Son 2.600, pero 80 en total repartidos, que no son... Os acordéis que aquí tenemos 20 kilómetros y tal. Pues esta, por ejemplo, la vamos a meter a 20. Aquí, 20% de la carga. Nos queda una tirada, pues nos quedan sesiones de 16, que ya no es lo mismo que 20 kilómetros en una sesión entre semana que te ocupa tiempo. Esto depende del nivel del corredor, aquí necesitarán más tiempo nuevo, ¿no? ¿no? Eh, depende tu ritmo a los que corras. Pero fijaros que te queda una sesión flojita, 9,6300, una, un poco más fuerte, con un ritmo de entreno un poco ya más potente. ¿eh? A... Bueno, estos ritmos salen muy lentos porque esto depende del nivel del corredor. ¿eh? Eso hay que eso ya en otro vídeo, ¿vale? no, no miren los ritmos ahora. Y luego tienes otra sesión, recuperadora al 76% rango. Fijaros que aquí ves, trabaja a 147 de media de pulsaciones, aquí 152, 146 y 152. Y luego esto va a depender de la edad. Dependerá del corredor, pues va a variar. Si el corredor tiene 50 años, Trabajará a 131 de media, a 136. ¿eh? Si el corredor tiene 20 años, pues trabajará a 154 a 160. ¿eh? Eso va a variar, depende de la edad del corredor. vale eh, Bueno, pues eso. Eh, sesiones de una hora y pico, 2 horas 40, 1 hora y pico, 2 horas 28. Esta hay que cambiarla. 20, que varía yo aquí. Eh, esta hay que cambiarlo a un 6. Esta no sería serie de cuesta, por ejemplo, sería circuito trail. Para no reventar, porque claro, si una persona le metes, esto estaría, no sería aconsejable meter series de cuestas si aquí ya has tenido desnivel. Si yo aquí te metes 10-300, aquí metes serie de cuestas a muerte, aquí otra vez eh, los 10-300 y aquí otra vez 16-500, es demasiado en general para la mayoría de la gente. Entonces aquí desaparece la serie de cuestas y lo que hace es desnivel en cada sesión, ¿no? simplemente. Bueno, 2500, hemos quitado la serie de cuestas, baja un poco el desnivel. Y hasta ahí nos queda eso, sesiones de 16, sesión de tirada larga de 29,900, ¿eh? más o menos. ¿eh? Los ritmos ahora no hagáis caso, eso lo dejamos cuatro vídeos para explicarlo, pues si nos hace enorme. Pero bueno, eso depende del nivel de corredor, es pues que depende, ¿eh? el, el nivel del corredor, pues las, las sesiones, pues saldrán 4 horas de tirada larga, un, dos horitas, una horita, depende al final de, de qué ritmo corra el, el corredor o la corredora, pues le va a salir pues, las sesiones más rato o menos para hacer lo mismo, ¿no? claro, lo, es así. Ya está, no voy a enrollar mucho más, eh, simplemente tenéis que distribuiros eh, la carga de kilómetros que vosotros creáis que pide esa carrera, cuando habléis con, o conmigo en los directos o lo que sea, ¿no? eh, cuando digamos, tenéis que llegar a la conclusión de esa carrera que vais a preparar o ese nivel que queréis conseguir, digamos, tener cuánto pide de kilómetros, cuánto pide de nivel. Ahora no tratamos de ritmos, ¿vale? En este vídeo no tratamos de ritmos. Y en función de eso, repartiros, pues, tanto el lunes o el martes o el miércoles, tenéis que repartiros. Pensar que cuanto más kilómetros metáis a la semana, más sesiones hay que meterle. Porque si no te quedan unas sesiones muy gordas, muy gordas, y luego la persona, conforme va siendo más buena y va pudiendo hacer más kilómetros a la semana, admite una sesión más. Entonces, esta sesión que os queda aquí, sería de 5 de ¿eh? una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones, ¿eh? esta, esta semana serían cinco sesiones, depende, seis sesiones para 80 kilómetros no vale la pena, ¿eh? es mejor que, que trabajéis así, eh, tira larga de 28, 29, bueno, hasta ahí más o menos, eso sí, a partir de ya eh, meterle ya puh, 85, 90 de ahí para arriba, 100, depende, depende de lo que seas capaz de manejar. Eh, si tú quieres hacer 80 y eres capaz de manejar tirada entre semanas de 20 o 22 kilómetros, pues puedes seguir con cuatro sesiones, cuatro entre semana y una de tirada larga. Depende de lo que sepáis, lo que podáis manejar. Si la persona, eh, por ejemplo, quiere hacer muchos kilómetros semanales, pero no es capaz de manejar, por ejemplo, pues 16, 500 en una sesión entre semana, o, o no tiene tiempo, porque estos son dos horas y cuarto ¿eh? de cada sesión, de estas dos y estas son casi 5 horas, depende del nivel, ya digo, depende de lo que rápido que seáis, pues si dices, hostia, es que yo quiero sacar kilómetros a la semana, pero es que 5 horas no puedo disponer yo el domingo de 5 horas, ¿sabes?, y a lo mejor tienes que alejarte con el coche y todo, 5 horas, pues entonces la única manera es meter más sesiones, pues es crear otra sesión, la tendrías que meter aquí, creamos otra sesión, copiamos el formato y ahora la montamos, ¿vale?, y aquí vamos a meter me lo voy a inventar eh, bueno vamos a llamarle de otra manera eh, sesión ya está porque es que no va a ser todo igual no nadie haga caso yo aquí escribo rápido y el circuito trae pero eso no es así eh, tal cual eh, bueno pues sesión del tipo que sea vale le vamos a poner otro color eh, por ejemplo verde vale bueno pues tenemos que asignarle una carga si tú ves que no puedes hacer 5 horas aquí de tirada larga 29 kilómetros y ves que no te da pues la única manera es gastar por otro lado. Pues dónde, pues vamos a meter aquí, vamos a empezar a gastar aquí. Vamos a gastar aquí, yo qué sé, un 12, vamos a sacar 9 kilómetros de aquí y a la tirada larga te va a quedar más baja. Y vamos a aflojar alguna de por aquí. Pues vamos a aflojarla, vamos a poner 18, porcentaje aquí, nos van a quedar unas sesiones de unos 14, un poco más llevaderas, pues casi ya dos horas, un poco más cortas, ¿eh? y la tirada larga, ya ves, nos queda en 3 horas y media. Pero lógicamente no vas a tener la misma calidad con una tirada larga de 30 que con una tirada larga de 22. No va a ser lo mismo. Pero bueno, si tú, por ejemplo, estás preparando medias maratones de montaña, pues bueno, puedes hacer una tirada larga de 22. En realidad, con del nivel, con 700, puedes hacerte una tirada de eso, porque estás preparando carreras cortas, no estás preparando maratón, ni, ni maratón y media no en, en, en montaña. Entonces, bueno, pues puedes decir, va ah, pues mira, yo así me va bien. Dedico el domingo tres horas y pico... Solo 22 kilometrillos, aquí hago 10, habría que ponerle ver si la vas a hacer plana o con desnivel, depende, a lo mejor puede ser una sesión plana, ¿eh? depende, como te lo quieras organizar, eso al final cada uno hará lo que, lo que crea conveniente. Pues sería plana con cero desnivel, ¿vale? habría que asignarle un porcentaje de trabajo, 77% por ejemplo, esta día larga, le vamos a asignar un 77% porque al ser larga. Eh, pues siempre hay que trabajarla más lenta no puedes trabajarla igual que si fuera un 5K no y ya está ¿eh? y te va a quedar, pues bueno eh, mira, dos mil y algo positivos con 80 kilómetros sesiones medio razonablemente no demasiado largas entre semana que con menos de dos horas en algunos días ya lo tendrás hecho y la tirada larga tres horitas y media ¿Eh? si tu nivel es más bueno lo podrás hacer todo en menos tiempo pero si no, pues ahí al final es organizarse, ya, de, ya digo, o sea, este vídeo es, sobre todo, que la gente aprenda un poquito a, a, a cómo plantearse, cómo plantearse el tema de los entrenamientos, ¿vale? Y luego otra cosa importante, importante, eh, voy a tirar para atrás, a ver si puedo tirar para atrás para que se vayan borrando sesiones. Vamos a, a borrar alguna sesión. De las cosas que vamos retocando. Ahí está, ya está, ahí quería yo llegar, ¿eh? Tú, por ejemplo, si vas a hacer 40 a la semana, lo invento, eh, eh ves, te que quedan 6, 8, 10, 15, ¿no? Más o menos, ¿vale? pues bueno, 1.325 positivo, bueno, en fin, lo que sea, bueno, pues tú aquí, por ejemplo, la primera sesión de la semana puede ser plana, es ¿eh? bastante aconsejable que, aconsejable que sea plana o casi plana, ¿vale? Entonces tú aquí tendrías un circuito plano, ¿eh? O Un circuito de asfalto, por ejemplo, ¿eh? De asfalto plano, ¿vale? Vamos a poner plano para que se entienda. ¿Vale? y aquí le quitamos la, el del nivel estos 192 se los quitamos, ¿eh? la ponemos a cero, plana, y esto lo cambiamos en azul para que lo veamos rápido y no nos liemos, lo ponemos plana, así, en azul, y ya sabemos que es una sesión de asfalto, ¿vale? Pues será una sesión para empezar la semana, 6,4, cero del nivel tranquilos, habrá que ver luego el ritmo de entreno de cada uno, ya independientemente, y ya está, ¿eh? y luego está... Eh, por ejemplo, podría ser lo que hablábamos, serie de cuestas, ¿eh? que ya se ha quedado escrito otra vez, con más inclinación. Bueno, y este es un circuito pues normal de montaña, otro circuito normal de montaña, con un poquito más de inclinación, ves un poquito más en comparación que este, porque vas a cierta montaña que tiene un poquito más de, in de inclinación y puedes trabajar algo más de desnivel, no tiene algún cortafuegos que lo subes andando, lo que sea, al final saca un poco más de desnivel, pues le pone un poco más. Eso es adaptarlo a tu circuito. Si tú en el circuito, veis, pone 14,8, 500 más o menos, 15, 500 Tú ves que sacas 15.500 en el lugar que tú vas a entrenar, perfecto. Que tú ves que vas a entrenar y dices, salen 550. Bueno, pues le metes más pendiente. Le pones más pendiente. Le pones un 7, a lo mejor ves, 15 15.520. Bueno, y medio ¿no? Vale, pues mira, ves, 15 15.550 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Bueno, tú ya ahí vas sumando más positivo. A lo mejor puedes decir, vale, vale, de acuerdo pues estas series de cuestas las puedo autocompensar, quitarlas, ¿eh? y meto una sesión, pues normal, ¿eh? y entonces le meten un circuito normal, eh, trail, ¿vale? por ejemplo, ¿eh? con una inclinación ya normal, no tan inclinada, no serie de cuesta piñón, eso como te lo quiera organizar, yo aquí no voy a decir si tiene que ser de una manera o de otra, porque cada, cada persona un mundo, cada, cada tipo de, de carrera que preparas va a variar, depende de la inclinación que tenga la carrera, entonces yo solo os doy un poquito de eh, las ideas, ¿vale? Ahora grabar otro vídeo, no se me va a dar tiempo, bueno, intentaremos ver otro vídeo explicando ya, este tiene mucha más, más paliza porque es el de los ritmos, es el más complicado con fórmula, pero bueno, pues aquí queda, 30 minutitos de vídeo y ya está. Simplemente eso. Ah, otra cosa que quería decir, acordaros siempre, la se primera sesión de la semana empezar flojita, 77, 76%, siempre el ritmo flojito, ¿Vale? La siguiente ya la podéis, 69, 80, ¿eh? ves Rango cardíaco medio, 146, rango cardíaco medio, 152, ¿lo ves? Esto implica que estás apretando más, porque ya has calentado con el primer día, es como que este día activas y el siguiente ya entrenas normal. Este primero nunca es un entreno fuerte, siempre el primero de la semana, es como recuperador un poquito, haces tirada larga el domingo, lunes descanso, otra cosa cruzada suave, y el, el martes empiezas flojito y luego el miércoles ya vas un poco más caliente y dices, vale, ahora ya puedo entrenar un poco más en serio con menos peligro del SEO, entonces el miércoles ya entras un poco más en serio, ¿vale? y ya está, ¿eh? Eh, bueno, eso, que cada uno se organiza a su manera ¿ves? ahora cumple 37% de la carga semanal en la tirada larga, que es lo razonable ¿eh? si tú aquí, imagínate que aquí le pones nada, no entreno el miércoles pues ya te queda una sesión tirada larga del 59% ¿Eh? entonces ¿qué ocurre? pues que en comparación para una persona que entrena 40 kilómetros a la semana, le mete 23, la entidades a larga y normalmente ya es mucho, para una persona que entrena 40, ¿eh? por una persona que entrena 40 a la semana, si la persona entrena a 60 a la semana, lo verá normal, 23 pero si entras 40 a la semana, lo verás un poco alto ¿vale? Eh, sería un poco alto, ¿vale? y ya está ¿vale? pues venga, aquí lo dejamos hasta otra